Ya exceden las 17.300 17 familias en todo el país. A principios de mes, el gobierno declaró estado de emergencia para atender a las familias afectadas por las lluvias, inundaciones y mazamorras en diferentes puntos de Bolivia con la disponibilidad de los recursos económicos necesarios. Las intensas lluvias han dejado un saldo de ocho personas muertas a decenas de miles de perjudicados y cuantiosos daños materiales. La emergencia continúa y la atención a los damnificados también. Gracias a Dios está controlado el, el cauce del río Palca. En el río Songo ya el, el, el caudal del río también ha bajado. En el norte el río Tipuán y el río Coroico también han bajado su caudal. Eh, por lo tanto, eh, no hay riesgo inminente de, de desborde, pero eh, sabemos de que los efectos del fenómeno de la niña se van a seguir manifestando en las próximas semanas, así que seguimos en alerta.